Buenos días, bienvenidos a este encuentro que tenemos sobre eh, Italo Calvino. Lo primero, voy a hacer agradecimientos a, a Stefano Gazzanelli por organizar digamos, este encuentro eh, y al Instituto Suman, que es el que se ha encargado de, de gestionar y acordar e idear eh, esta, este hermoso encuentro que tenemos eh, que voy a contar a continuación. Eh, vamos a, a, a hacer un un viaje a través de la obra de Italo Calvino y para ello pues, hemos eh, eh, cogido a tres viajeros egregios que nos van a contar un poco cuál va a ser esa visión a través de la obra de las ciudades invisibles. Vamos a ver que es un trabajo eh, el que vamos a, a compartir de carácter transdisciplinar en el que eh, desde diferentes áreas vamos a ver cómo se asoman esos límites de las, de las ciencias, de las disciplinas con las que trabajan y se acercan digamos, a este ámbito en el que nos hemos reunido en este lugar que es la el, el arquitectura Ditalo ¿Mm? eh, Calvino, poco puedo decir al lado de, de estos ponentes eh, aunque sí hay una, una cuestión que a mí me parece que es fascinante que es, ocurre digamos, con, los, con los grandes escritores que es eh, cuando a través de su obra podemos destilar eh, una idea de mundo eh, me encanta una frase que dice Italo Calvino acerca de, de que los libros no se leen, sino que se, se transitan se habitan, se viven dice Italo Calvino eh, el libro es un espacio donde el lector ha de entrar dar vueltas, quizás perderse pero encontrando en cierto momento una salida, o tal vez varias salidas la posibilidad de dar con un camino para salir dice eh, eh, Borges a propósito de, de esta cuestión ¿no? sobre el libro entendido como un camino como una manera de conocerse a sí mismo en el epílogo, en el epílogo del, del Hacedor dice un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo a lo largo de los años puebla un espacio con imágenes de provincias de reinos, de montañas, de bahías, de naves, de islas, de peces de habitaciones, de instrumentos, de astros de caballos y de personas poco antes de morir descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen de su cara Bueno, vamos a ver qué es lo que nos descubren estos eh, ponentes, vamos a, a empezar eh, a través de, el, de, la, de la visión de Aurora que va de alguna manera a representar a lo que es la literatura en relación con eh, el autor que tenemos con Italo Calvino después veremos a Antonio Antonio eh, Puerta López Cozar que va, nos va a hablar del de, eh, enfoque desde el ámbito de la arquitectura y por último Antonio Rubio que nos va a hacer el enfoque desde el ámbito de la arquitectura y también la filosofía eh, Empezamos con Aurora Conde que ya es profesora titular de Filología Italiana es directora del departamento italiano de la Universidad Complutense de Madrid y coordinadora del máster de estudios literarios es miembro también de la Comisión Académica del Programa de Doctorado en Estudios Literarios y especialista en literatura italiana contemporánea, literatura de la posmodernidad y literatura en relación con las demás artes. Es miembro de grupos de investigación en la Universidad Complutense de Madrid, de, de, diferentes, de diferente índole, y su investigación actual se centra en las interrelaciones entre el cine, especialmente Antonini y Pasolini, y la pintura y la arquitectura. Después tiene. Publicaciones, eh, un montón de publicaciones relevantes y, y, y aportaciones, digamos, en el ámbito científico. Y le doy paso pues, para que nos cuente. ¿Me voy para allá? Bueno, muchas gracias. Empiezo, por supuesto, agradeciendo a, a la Universidad Francisco de Vitoria, al Instituto Schumann. ...al profesor Stefano Cazzanelli... ...que han querido contar conmigo en esta jornada... ...para mí tan interesante... ...la universidad es para mí, un es esta universidad... ...un espacio nuevo... ...estoy acompañada de colegas notables... ...y apreciados... Eh, ...y sobre todo... ...esta jornada dedicada a Italo Calvino... ...que es para un escritor que yo siempre... Eh, ...he percibido y sigo percibiendo... ...como muy cercano... A ...uno de los escritores que tienes... ...en la mesita de noche siempre... Eh, pues para mí es realmente un honor, es un placer, voy naturalmente a intentar ser lo más breve posible para no restarles tiempo a mis colegas y para ello voy a leer una en, en, en gran parte de lo que voy a decir porque yo me enrollo mucho, hablo mucho y soy incapaz de control, de hecho me voy a poner reloj de controlar mis tiempos. No estoy del todo segura de ser de los tres eh, ponentes la que va a responder a la pregunta que el profesor cazanelli nos, nos envió y sobre la que nos pidió que reflexionáramos es decir la idea de habitabilidad en las ciudades y la relación que establece el sujeto con este ambiente de habitabilidad porque he hecho una eh, estoy, voy a dar una perspectiva muy literaria muy metatextual del texto de calvino eh, eh, Espero que en el debate a lo mejor pueda aportar algo más. Eh, bueno, como saben, Calvino publicó Las Ciudades Invisibles en el 72. Sin embargo, tengo que hacer un primer inciso. La, Las Ciudades Invisibles no es la obra de Calvino en la que él afronta de manera más directa la relación con la ciudad, lo que entendemos relación con la ciudad. Es una obra, como saben, compleja, eh, lo vamos a ver autoficcional, es una reflexión que va mucho más allá de su interpretación de los espacios, si les interesa ver eh, más en concreto lo que opinaba Calvino de la ciudad, hay tres textos que son eh, imprescindibles, uno es Palomar, eh, Palomar es el libro en, eh, protagonizado por este señor, el señor Palomar, que tiene un capítulo importante dedicado a la ciudad, Palomar en la ciudad, ambientado en París, el otro es La especulación inmobiliaria, es un texto del 63, uno de los primeros, donde Calvino se lamenta de la transformación del país del que viene, de Italia. Y el tercero es un diario importante, muy importante, lo voy a citar, lo van a ver en las slides, que él escribe en sus años en París, vivió como saben más de 10 años en París, que se titula Ermitaño en París. Y en Ermitaño en París calvino desarrolla muchas ideas urbanísticas y luego a lo largo de toda su obra que es enorme que es compleja porque calvino escribió ensayos escribió eh, prosa escribió eh, poesía hizo introducciones a exposiciones de sus amigos pintores arquitectos reflexionó sobre el cine hay casi permanentemente reflexiones del escritor no tanto sobre la ciudad ...sino sobre el espacio y la visibilidad... ...que como sabéis son dos de los ejes de toda su producción. Bueno, como también sabéis Calvino nació en Santiago de Cuba... ...se volvió porque su padre estaba allí... ¿eh? ...destinado por cuestiones de trabajo... ...y volvió muy pronto a Italia, tenía dos años. Su vinculación al espacio geográfico en el que vivió... ...a partir de los dos años... ...la pequeña ciudad de San Remo, en Liguria... ...en la parte norte de Italia y la casa familiar... ...es determinante en toda su obra... ...voy a poneros una imagen, aquí la tenéis... ...el parque que rodea la villa de los Calvino... ...forma parte del imaginario... ...más profundo del escritor... ...que lo utilizará continuamente con mil variantes... ...de la que tal vez la más conocida es el entorno que rodea a Cosimo... al famoso varón errampante... ...que vive precisamente en una isla Ligur... ...rodeada de un parque... ...Calvino fue plenamente consciente del impacto que los espacios... ...tienen y de la forma en que interfieren ...en nuestros años de formación. Estoy diciendo esto porque lo retomaré al final de la intervención. Y la importancia que el espacio de la infancia tiene sobre el sujeto. Pese a varias declaraciones, alguna de ellas un poco provocadoras... ...cuando dijo que su ciudad de elección era Nueva York... ...o sus múltiples declaraciones de amor a la ciudad de París... Eh, ...ese lugar de origen es lo que Calvino definió luego... ...en uno de sus ensayos más conocidos, el espacio interior el espacio que determina el intelectual y, naturalmente, que determina siempre la obra de los escritores. Precisamente en las ciudades invisibles, en uno de los diálogos más conocidos, más famosos, más autoficcionales, más complejos de la obra, lo tienen en la pantalla, Calvino pone en boca de Marco Polo una confesión irrefutable. Eh, voy a hacer, aprovecho un pequeño inciso, espero que todos hayáis leído la obra, si no espero que la leáis al final de la jornada porque os hayamos incitado a ello, es un diálogo entre Marco Polo y el Khan, Kublai Khan, donde el, el emperador de Asia, esta, eh, personalidad mítica naturalmente además engrandecida en la pluma de, de Calvino, le dice a Marco Polo yo soy el dueño de esta enorme y exterminada cantidad de espacios y no recuerdo las ciudades que lo componen. Entonces, ve, míralas y vuelve a contarme lo que has visto en estas ciudades. Esta es la, la dinámica ficcional del texto. Entonces, en uno de estos diálogos, a, a la mitad del libro, ...el Khan le dice lo que estáis leyendo... He, he, ...he mantenido casi siempre las citas de Calvino en italiano... ...por de formación profesional... ...y porque es una lengua a la que debo mucho... ...se entienden... ...en algunos casos las he traducido... ...entonces él dice... ...Venecia, cada vez que te hablo de una ciudad... ...siempre que te hablo de una ciudad... ...hablo de Venecia... ...porque el Khan le dice... ...nunca me has hablado de tu ciudad... ...es precisamente esta remisión... ...a ese espacio inicial... ...que el artista arrastra... Haga lo que haga cuando habla de otros espacios. Eh, bueno, eh, Esta Venecia de Marco Polo, la que veis en la cita, es la que corresponde precisamente a ese espacio interior, observación ahora importante en relación a las ciudades, que tiene una estrecha relación con la memoria, eh, es decir, con la conciencia del sujeto y, en el caso del escritor, con el acto escritural. Bueno, como también sabéis, eh, eh, y como ya he dicho, Calvino vivió más de 10 años en París, voy a saltar todo esto, París fue un momento, se fue por pocos meses y se quedó 10 años, en París entró en contacto con toda la intelectualidad, lo digo porque vamos a citar a Foucault, eh, conoció a Borges, fue amigo de Barthes y muy amigo de Perec, eh, de este escritor que también, eh, respecto de los espacios y de la ciudad y de los espacios de la intimidad, es, es muy interesante y que os recomiendo muchísimo. Eh, hago de hecho una última reflexión precisamente sobre la experiencia parisina que va a aparecer en muchísimas de sus obras no siempre explícitamente, no es que el nombre París eh, pero se reconoce perfectamente los ambientes parisinos para señalar dos aspectos creo importantes por lo que respecta a la relación del escritor con la ciudad en general el primero es el que eh, habéis leído o estáis leyendo en, en esta cita es decir, la ciudad para un escritor, para un artista, equivale a un proceso de interiorización del espacio, que para Calvino representa siempre una forma de maduración intelectual, de crecimiento. El otro hecho singular es que para Calvino, en eh, París, fue una especie de enciclopedia, eh, una ciudad que explicaba a través de sus detalles su propia historia. Un espacio, es decir, en que lo particular, el monumento, la plaza, la biblioteca, la calle en la que se vive, adquiere una relación referencial y establece un lazo semántico y explicativo, por lo tanto de nuevo memorial, como acabamos de decir, con el todo. París era para Calvino esa ciudad mapa, en una obvia acepción metafórica y en la doble acepción interior e íntima e intelectual o racional, que las ciudades invisibles tratan a niveles ficcionales. Las ciudades invisibles es un mapa ¿sí? en el que nos obliga a colocarnos y sobre todo a entender un trazado que realmente no se da. Bueno, esta forma de, de escribir de Calvino su actualidad se da en muchos de sus uh, planos uh, escriturales. Entre ellos, la atención que el escritor, como tantos otros escritores contemporáneos, otorgó no a la ciudad, o no solo a la ciudad, sino al espacio. Desde el más doméstico, el de la intimidad, la casa, la habitación, al más abstracto, el cósmico, que habría de decir en el caso de Calvino, un espacio ontológico, pensad si no lo habéis leído en sus cosmicómicas, ¿eh? pero sobre todo al llamado urbano, y entro ya a, a a fondo en el tema la emergencia de la ciudad como fuerza actancial en la narración es sin duda un innegable rastro de la literatura contemporánea o si preferís de la llamada literatura de la posmodernidad. en realidad la integración de la ciudad como elemento esencial de la narración como parte de la narración se debe indudablemente a los autores que marcan la transición entre modernidad y posmodernidad. pongo dos nombres Baudelaire o Joyce ¿eh? Eh, que ...intencionadamente colocan a sus personajes... ...que además son autoficcionales... ...en, un, en una ciudad... ¿eh? ...los sacan de los horizontes románticos... ...de las montañas... ...y los dejan perderse en esa ciudad... ...pensad en Los Flores del Mal... ...o en el, eh, eh, Ulises... ...fueron probablemente estos escritores de transición... ...los primeros en intuir... ...que desde una perspectiva muy contemporánea... ...la ciudad era el insustituible, entramado metafórico dúctil lleno ¿eh? de implicaciones simbólicas que la acaba transformando en una parte de la acción que sustituye además a su opuesto como hemos dicho a la naturaleza del romanticismo el espacio urbano ¿eh? de estas narraciones voy a poneros aquí una cita de françois choa de las narraciones contemporáneas adquiere una extraordinaria complejidad y cumple en los textos infinitas funciones, a veces en extremos opuestos. La ciudad puede ser mito o desacralización del mito, subjetiva o impersonal, descrita, abolida, lineal, laberíntica, pensada en Cortázar. Es siempre una especie de caleidoscopio que sustancialmente refleja las arquitecturas ficcionales, autoficcionales, mentales, pero también reales de los autores que la eh, tratan. No, paso todo esto, pero pensad, os voy a citar nombres de escritores que seguro habéis leído o conocéis, y pensad en la función que la, la ciudad quiere en sus textos, pensad en Javier Marías, en ¿eh? su relación con Madrid, en Thomas Berhardt. Viena en Michel Welbeck, en eh, París y otras zonas, en John en Del Hilo, eh, que escribe un, un, un texto dedicado íntegramente a la relación con la ciudad. Es muy importante también pensar que estos escritores nos ponen frente a dos posibilidades casi siempre: la de unas eh, ciudades descritas todavía en las que la ciudad reacquiere todo su valor mítico referencial y el escritor es consciente que colocando una determinada acción en una determinada ciudad hay todo un trazado de comprensión con su receptor que no tiene que contar, si yo coloco una acción en Londres, o en París, o en Venecia, o en Lisboa, es muy distinto que si la coloco, perdonadme los que sois de ahí, ...en Murcia o en Albacete o en, eh, no sé... ...en una ciudad donde no hay el entramado mítico referencial... ...entonces yo digo Venecia y mi receptor ya está en Venecia... ¿eh? ...está en Oriente, está en otro mundo... ...hay algunos escritores que hacen esos... ...y otro que, otros que hacen exactamente lo contrario... ...que colocan sus acciones en ciudades que nosotros no reconocemos... ...es decir, en espacios intercambiables... ...que son el espacio del sujeto... Espacios que aunque tienen un nombre, ahora vais a ver un ejemplo, lo pongo aquí, un ejemplo de las dos variantes, el de Paul Oster, eh, que dice, para mí Nueva York era un espacio en el que perderme. Fin de la mención a Nueva York. Eh, el resto del texto es el espacio interior del sujeto. Este tipo de integración del espacio urbano, este segundo, que es el de Calvino, naturalmente, como una mera proyección del estado anímico, mental, de la ficción, de la voz narrativa, tiene que ver con la, eh, con la base que sostiene la escritura de la posmodernidad. Yo aquí os iba a meter un rollo que no os voy a meter, porque además tenemos a un filósofo, tiene que ver con la filosofía que sostiene la posmodernidad, mucho con Bergson, con Nietzsche, con Jung, también con la ciencia que sostiene la posmodernidad, es decir, con la duda... ...que la literatura, como todas las formas artísticas contemporáneas... ...tienen respecto de la, re, de la posibilidad de reproducir un referente que ha muerto... ...ya no se cree en la realidad... ...y además de reproducirlo en cuanto espacio... ...es a Jung y a Nietzsche, a quienes debemos y a Bergson... ...las ideas de duración, de eterno retorno... ...un cambio profundísimo en relación... ...al concepto del espacio que se transforma gracias a estas potentísimas ideas... ...en un espacio-tiempo, siempre. Y de hecho, la ciudad deja de ser un lugar, deja de ser un lugar en estas narraciones... ...y se transforma precisamente en un espacio-tiempo. Es más, en un espacio-tiempo construido interiormente a través de los recorridos internos también... ...que la muy debilitada identidad del sujeto, del yo... ...establece como la topografía de sus vivencias... ...esta es tal vez eh, una de las posibles excepciones... ...Calvino fue un, un, un estudioso atentísimo... ...estudió filosofía... ...fue a los seminarios de D'Art... ...se hizo amigo de Foucault... Entonces, conoce perfectamente esta situación y además fue un muy atento especialista en artes plásticas. Eh, se ocupó muchísimo de la relación de lo visual del arte con sus textos, de hecho se ocupó muchísimo de sus portadas. Os he puesto solo este ejemplo de la primera edición de Las ciudades invisibles, eh, donde él eligió un cuadro de Magritte que comenta eh, y dice, este es el cuadro que necesito. Estas ideas de la filosofía, los filósofos que os he citado son anteriores, pero sus restos, su interpretación llega a partir de los años 60, circulaban en la París en la que Calvino vive. Estos filósofos posteriores se plantean, como sabéis perfectamente, eh, desde mil perspectivas muy distintas, la función una de las cuestiones que se plantean en la función del arte en el periodo de la posguerra de la posvanguardia, la forma de la representación la muerte del autor todo lo que queráis pero también y sobre todo la realidad del ser contemporáneo la relación del sujeto consigo mismo y con su entorno admitido que el sujeto es fragmento y otra edad eh, eh, la manera en que esta identidad fragmentada se relaciona con su espacio vivencial, con el interno, el yo, y el externo, su ciudad. Es en este contexto y desde esta perspectiva que hay que leer Las ciudades invisibles, que como ya he dicho fue publicado en el 72, pero Calvino hasta el final de su vida dijo es mi último libro, ¿eh? es el libro definitivo, un texto eh, ...que el escritor colocó siempre en una situación de enorme prioridad... ...y al mismo tiempo de enorme ambigüedad. No solo respecto de su pertenencia a un género... ...y pues sabemos que es, es una novela, las ciudades invisibles... Sí. ...sino en cuanto al hecho escritural, todo el proceso escritural. Un texto que además es un ejemplo del Calvino Ulipiano... ...lo he saltado, eh, pero Calvino tenía una formación científica muy potente... ...había estudiado ingeniería agrónoma como primeros años de formación su contacto con el Ulipo le pone en estas cosas de juegos matemáticos esta es una de las interpretaciones que ha dado y volviendo a lo que estaba diciendo, lo que estaba señalando esta eh, importancia que da a las ciudades hace que aporte infinitas autointerpretaciones, también había cogido varios textos, Los salto él mismo habla permanentemente de esta obra lo único que quiero señalar para que entendáis cómo voy a ir terminando es lo que tenéis en la imagen es, eh, él consideró que las estudias invisibles eran una especie de libro de poesías que eran un diario, es decir eh, reivindicó la, la potente huella autoficcional en este texto y por lo tanto, esto es lo que nos interesa son un texto que aun teniendo un comienzo y un final no implica una continuidad escritural, sino que son, deben ser leídos como una colección de fragmentos separados, en una especie de estructura circular, eh, que el propio Calvino nos señaló, lo leo en español, lo traduzco, tiene que ser uno de esos libros que se tienen cerca, que se abren de vez en cuando y que se lee una página también de vez en cuando. Es decir, es necesario que se lea como un diario. Yo creo que Calvino pensaba en el libro del desasociado de persona. Eh, estaba muy cerca de esas posturas. Un texto también fuertemente autoficcional en el que Matiz Diario afecta no solo al contenido, sino al propio proceso. Y hay que volver al ambiente parisino, estoy ya no queda en nada, ¿eh? a su indeleble impronta sobre la personalidad del escritor para encontrar el otro hilo conductor de las ciudades invisibles, el que os propongo hoy, que apunta a su significado urbano, ¿eh? a, al significado que tiene relación al espacio. En 1967, el filósofo Michel Foucault dio una conferencia muy importante, además en la Escuela de Estudios Arquitectónicos. En este discurso, el filósofo esbozaba sus ideas en torno a los conceptos de heterotopía y cronotopía, los pues que luego va a desarrollar a lo largo, del, densamente en su obra. Y en el texto de Foucault encontramos una serie de coincidencias realmente interesantes con el libro de Calvino. Calvino, de hecho, exactamente como Foucault, parece convencido, voy a citar, que vivimos en el tiempo de la simultaneidad, de la yuxtaposición, de la proximidad y de la distancia, de la contiguidad y de la dispersión. Vivimos en un tiempo en el que el mundo se experimenta menos como vida, que se desarrolla a través del tiempo, que como una red que comunica puntos y enreda su malla." Fin de la cita. Y es esta indispensable condición contemporánea la que hace de las ciudades del escritor precisamente una red. Y tal vez habría que dedicar un poco de tiempo a esto, no lo voy a hacer. Un espacio en el que, como una vez más señalaba Foucault en el 67, vuelvo a citar, se produce la erosión de nuestra vida, de nuestro tiempo y de nuestra historia. La ciudad es ese espacio que nos consume y avejenta y es también en sí mismo un espacio heterogéneo. Las ciudades invisibles son la narración de la percepción que el sujeto tiene no solo del espacio que habita, sino del tiempo y de las relaciones que en ese espacio, y a través de ambos, del tiempo y del espacio, constituyen su vida. Es el relato de una vida y de los cambios, repeticiones, revisitaciones. Podría decirse que el narrador va ofreciendo a su poderoso receptor, es decir, a su yo más objetivo y más externo, y que dependen de su maduración y de su evolución como se sabe, Leo, ahora Calvino usó la figura de Marco Polo y del, y del emperador en realidad uno y otro son las dos voces de una misma representación podría decirse, uso términos bergsonianos y me excuso eh, que el emperador representa la memoria la memoria ¿eh? y Marco Polo el recuerdo es decir, que nosotros tenemos una idea muy amplia ¿eh? de nuestro espacio yo vivo en Madrid pero mis recuerdos no están asociados con la ciudad de Madrid, sino con los espacios que vivencialmente me afectan. Este es el juego de las ciudades invisibles, es el juego del sujeto en relación al espacio. Salvo, salto de nuevo para ir concluyendo, por todo lo que os estoy diciendo, el espacio invisible del texto, no las ciudades que narra, sino las que no narra, es la complicada relación del sujeto consigo mismo con sus cambios con sus transformaciones con sus certezas y con sus falsas certezas en una permanente acto de formación que le tiene que llevar a alcanzar una visión multiforme no ya de lo espacio en el que habita sino de sí mismo esta es la finalidad caliente en realidad incluso eh, eh, nuestra identidad de de fijarse, parece querernos queremos decir que al vino en la obra se diluye y se oculta y se hace cada vez más inaprensible y fugaz conforme se madura y se vive la vida es un proceso de transformación y de cambio que implica necesariamente pérdidas pero sobre todo sustituciones, visiones distintas de lugares iguales relaciones nuevas solo por establecerse en un tiempo o espacio distinto sería de nuevo útil recorrer a, a, a Foucault eh, eh, no tanto por todo el desarrollo de sus ideas sino porque el filósofo desarrolló precisamente la idea de oposición de lo que es una heterotopía, una heterotronía una utopía y una distopía es decir, lo que conforma nuestra manera de relacionarnos sigo saltando porque si no no voy a dejar a mis compañeros que hablen voy concluyendo realmente muy rápido eh, las ciudades invisibles son una malla de recuerdos y de conclusiones, un diario digamos de madurez en el que Calvino vierte eh, sus convicciones más profundas, el hecho es decir que lejos de asentarse y concretarse toda certeza y toda sabiduría es sometida a un proceso cada vez más inquisitivo, menos estable y que esa es sustancialmente la función del arte, eso es lo que tiene que hacer en el caso de Calvino un escritor y en el caso de eh, Magritte un, un pintor Advertir y narrar no la realidad, sino el proceso sin fin de búsqueda de lo que la propia existencia sigue ofreciendo como oculto. ¿Eh? Por eso las ciudades invisibles. Voy a terminar ¿eh? Eh, realmente intentando concluir. Esta es una de las partes más bonitas. ¿eh? Del, de la, del, está al final del texto, la cita que veis: Las ciudades y el cielo. Bueno, ¿qué es sustancialmente en esta obra? Y también poniendo esta obra en relación, la ciudad para el escritor. Bueno, yo creo que la ciudad para Calvino es el yo, ¿eh? como todo, es el yo, no hay otra cosa, no hay una ciudad objetiva. La ciudad se vive y se percibe a través de, del alma de quien la vive. Os voy a poner un ejemplo muy estúpido que pongo siempre a mis estudiantes. Cuando uno está enamorado, ¿eh? ve... Esta ventana, como si fuera Roncesvalles, eh, y todo es maravilloso, y ve la ciudad a través de una luz increíble. Cuando uno está deprimido, ve la ciudad de otra manera. Esa es la forma en que Calvino quería narrar en sus espacios. Eh, sin duda, oh, Calvino ya apuntaba en el 72 al proceso de deshumanización de los espacios, como de todo, eh, de espacios que se han vuelto intercambiables de subespacios que conforman nuestras ciudades en que se apunta precisamente a deshumanizarnos a que este proceso de conciencia y de reconocimiento permanente del yo no se dé pensar en un centro comercial un sábado por la tarde ¿eh? o en un supermercado de las grandes cadenas donde precisamente hay un fuerte bloqueo del proceso de conciencia de quien habita y vive esos espacios que cada vez más inundan nuestras vidas que quieren romper esa relación íntima importante en que se establece entre la ciudad interior en la que se habita desde la infancia y la ciudad que nos acompaña y nos proyecta sin tregua a lo largo de toda nuestra vida a través de las casi inagotables y múltiples percepciones que de nuestros espacios vamos teniendo conforme cambiamos, conforme envejecemos, conforme muta nuestra vida. Esos son las ciudades imposibles. La ciudad es para Calvino imposible de ser descrita, por lo tanto, es el, solo es susceptible de ser narrada, es el espacio invisible de la ciudad en el, que cada, eh, en el que Calvino quería colocar a sus sujetos, unos sujetos ideales. Es el sujeto que tiene la capacidad de volver a ver, de revivir, de interiorizar, de transformar un espacio conocido y objetivo frío para transformarlo en una experiencia del yo, en un acto vivencial. Yo creo que esta es la, la esencia de esta novela, que os incito a leer como a Camino. Muchas gracias. Siento haberme pasado. Bueno, muchas gracias, eh, Aurora. Eh, la verdad es que el, el, lo que has desplegado es, es fantástico en relación con, con los conceptos que has anunciado al principio de espacio y visibilidad y después eh, todo lo que has sacado de Calvino, ¿no? has, la, has empezado a apretar y lo que nos has eh, destilado a través de la obra, la, el, el tema del can con la memoria, con el recuerdo, que nos está hablando de alguna manera de esa visión que tiene que ver el, el, el ...encuentro o encontronazo que se produce a veces entre lo que es la, la razón y la imaginación... ¿no? ...que de alguna manera eh, Calvino lo, lo concilia ¿no? a través de, de su vida, de su obra... ...y ese descubrimiento que nos hace a, a los arquitectos de entender la ciudad como, como algo que es, que, es, que es inagotable... ...no, que no, no, se, no, se, no acaba digamos, en, en las formas, sino que hay algo eh, que, que ocurre a través de ella... ...y a través de las personas que lo habitan, ¿no? que, que, digamos que hace que sea un, un campo de, de experimentación y de búsqueda... que nos no se agota en sí mismo. Eh, y todo lo que puedo decir es poco, comparado con, con lo que ya has comentado, pero vamos a dar paso ahora pues a ver qué, qué dice la arquitectura ¿no? eh, de Italo Calvino. Y vamos a hacerlo a través de eh, Antonio Porta López Cozar, eh, eh, un arquitecto... Eh, eh, que nace en Granada, es arquitecto desde el 83 y socio fundador de APL Arquitectos de Madrid. Ha sido presidente de la Fundación Instituto de las Artes del año 2000 al 2005 y durante estos años pues ha dirigido una serie de trabajos de investigación en el ámbito artístico junto a otros artistas y profesores universitarios. Eh, en, fruto de esta colaboración eh, edita un, un libro bastante relevante que es eh, "Diálogos entre Cruzados", categorías para un diagnóstico del arte español contemporáneo y bueno pues además también ha sido profesor visitante de proyectos de la en la escuela de arquitectura de Barcelona y a, es autor de, de un montón de artículos sobre arte y arquitectura y le doy paso muchas gracias muchas gracias yo voy a poner también las... fenomenal si quieres que te lo pase yo sí, pues, ¿sí? sí pues, fenomenal sí, yo encantado no es mi... el mismo, muchas gracias por tu presentación. Muchísimas gracias por, por estar aquí ¿eh? con este público joven que a mí siempre me transmite vibraciones muy positivas, muy buenas. ¿no? Y muchas gracias a la Universidad Francisco Vitoria por bueno, pues conocer sus instalaciones y participar en esta tarea apasionante de la docencia, ¿no? de la enseñanza. Y claro, yo ahora eh, os, voy a, os voy a dar una versión que es más desde la óptica del arquitecto. Lo que yo me he planteado eh, de fondo en toda a, a raíz de la, de la lectura de Italo Calvino de las ciudades invisibles es saber qué hace que una ciudad sea habitable. Para mí esto es una gran interrogación. ¿no? Y es el trasfondo un poco... De, de lo que os voy a transmitir y para eso me he cogido eh, aparte de lógicamente eh, todo el libro de Italo Calvino a un filósofo francés Lipovetsky que ha escrito La estetización del mundo un libro interesante y también eh, voy a coger textos de Ren Culjas que conocéis todos muy bien, ¿no?, porque es un arquitecto que está mismo pues dando un discurso interesante sobre todo esto, ¿no? También sale y me meto un poco en el campo de, de la filosofía, y perdón al, a los filósofos porque no es mi terreno, ¿no?, pero también me valgo un poco de alguna de esas citas. Bueno, voy a empezar por París. París que, según nos ha contado Aurora, pues es un lugar donde Calvino eh, pasa un buen tiempo, donde tiene ocasión de convivir con gente y eh, París, que es una ciudad emblemática que en este momento es una de las grandes ciudades del mundo pues resulta que es la ciudad que tiene el mayor índice de contaminación atmosférica de Europa curiosamente ¿eh? y es una ciudad que tiene, contando su área metropolitana 12 millones de habitantes, una barbaridad ¿Qué ocurre? Que eh, cuando hay un día pues, de mayor contaminación, la Torre Eiffel eh, ya casi no se ve. ¿eh? Esta es la imagen de París, ya con esa contaminación, eh, días malos. Entonces, claro, eh, uno de los problemas de la ciudad, y he querido empezar por aquí, por París, ¿no? es eh, la contaminación atmosférica. Pero hay muchos otros problemas, o sea, París eh, nos, nos habla de todo esto Y eh, me vino a la memoria cuando redactaba esto La gran niebla londinense de 1952 Donde murieron un montón de personas Y fue el arranque de la preocupación por la calidad del aire en las ciudades Bien, pues eh, cuando alguien nos menciona París inmediatamente la cabeza se nos va al centro histórico de París. Pero nadie cae que la gran población de París está en una especie de corona de ciudades, de ciudades dormitorio, donde muchas de ellas se han convertido ya en unos guetos y donde hay unos problemas muy serios de comunicación entre unas y otras. Precisamente porque no son eh, ciudades... Pasa, por favor, sí. ...no son ciudades que tienen una cierta autonomía... ...fijaros el plano de París, ¿no?... ...es increíble... ...y esto es lo que está pasando en muchas ciudades... ...que esas ciudades dormitorio... Eh, ...no tienen hospitales... ...las infraestructuras están en el centro... ...la gente de ahí trabaja y tiene que irse todos los días... ...imaginaros lo que es eso de transportes... ...y de líos, ¿no?... ...es decir, esto nos estaba anticipando un poco... ...a lo que va a ir saliendo que es la crisis... ...de la ciudad moderna... ...del modelo de ciudad actual. Eh, por otro lado... ...claro, la arquitectura... ...y el urbanismo por extensión... ...pues eh, es omnívora... ...o sea, se nutre... ...de todo, de todo lo que puede. Se ha nutrido... Eh, de, ...por ejemplo... ...de la escultura... ...de Oteiza... ...muchísimo... Mucha de la arquitectura actual se nutre de un escultor, pero también se ha, nutri, se ha nutrido del de cine. Culjas es inseparable de esa visión cinematográfica que tiene, que la proyecta en todos sus edificios y que está presente en todos sus escritos. Y igual que he dicho la escultura, el cine, pues ¿por qué no la poesía? ¿Y por qué no la ciencia? ¿Y por qué no la vida misma? Es decir, un arquitecto tiene que nutrirse de todo lo que puede. Picasso era, vamos, un recogedor de ideas y de conectaba todo y le interesaba todo. Bien, pues eh, creo que en ese material que vamos recopilando y que nos interesa eh, un arquitecto también tiene que tratar de ir al origen de las cosas y, por tanto, tener preocupación por el origen de la ciudad. Es decir, ¿de dónde arrancamos? ¿Qué es una ciudad? Yo os recomiendo vivamente este libro, El origen de la ciudad. Esto, Cualquier arquitecto tiene que leer este libro porque está ahí las claves de los orígenes de la ciudad. ¿Cómo surgen las ciudades? ¿Por qué tenemos ese deseo de habitar en las ciudades? Ahí, eh, Rickberg, pues, en sus páginas recoge las inquietudes espaciales del ser humano. Recoge también eh, todos los arquetipos antropológicos, metafísicos y religiosos que hay en las ciudades y que se esconden en el interior de toda obra humana fundamental. Vamos, vamos con el pensamiento de Ítalo Calvino y las ciudades invisibles. Yo la verdad es que a Calvino le conocí por un libro, que es el de seis propuestas para el nuevo milenio, donde recoge unas conferencias que dan en Harvard y que me pareció eh, magnífico. O sea, Para mí fue un libro, un descubrimiento de toda una serie de claves que he visto que en el tiempo han perdurado. ¿eh? Y que también os recomiendo quizá que leáis esto cuando cuando podáis ¿no? bueno, esta faceta sin embargo poética de las ciudades invisibles ese que se vale aquí eh, Calvino pues para entre el diálogo entre el gran Khan, eh, Kublai Khan y Marco Polo para, en el fondo para ir viendo todas las problemáticas en mi opinión de lo que ocurre en las ciudades actuales y por eso tiene interés también leerlo con esa óptica eh, poética ¿no? Él mismo dice que, en realidad, todo el texto es un poema de amor a las ciudades. Cuando resulta cada vez más difícil vivirlas como ciudades, dice Calvino. Este libro realmente tiene interés, porque Calvino lo que se propone es desentrañar las razones ocultas de por qué la gente quiere vivir en las ciudades. Fijaros que dice las razones ocultas. Luego está ya entrando en un campo en el que no hay una visibilidad inmediata. Por eso tiene que irse a las ciudades invisibles, a cosas que no se ven. ¿Qué es lo que no se ve de una ciudad? Eso es lo que le interesa. Y también eh, esas razones secretas que han llevado a los hombres a vivir en las ciudades, él las ve como razones que puedan valer más allá de todas las crisis, es decir, como algo permanente, eterno. Eh, todo está eh, pues dentro de una idea de ciudad donde él acoge todo un conjunto de cosas. O sea, la ciudad para él pues son memorias, deseos, signos, lugares de trueque, esto me ha interesado mucho, ¿no? los intercambios que se dan entre personas. Es decir, un espacio de encuentro, espacio de entendimiento, de convivencia, de negocio, de ocio. Bien, pero fijaros que esto que es mucho más interesante todavía, lo que se propone Calvino es buscar y saber reconocer aquello que en medio del infierno, y lo dice así, no es infierno y hacer que dure y dejarle espacio. Y la verdad es que está bien utilizada la palabra infierno para referirse a algunas ciudades, porque algunas ciudades actuales se han convertido en un infierno. Es una maravilla leer el libro porque, eh, por ejemplo, para Calvino la ciudad, él la ve como una nave que lo sacará del desierto, como un velero a punto de zarpar. O sea, son imágenes impresionantes, ¿no? poéticas, muy bonitas. ¿no? Fijaros, eso implica un amor a la ciudad. Pero para mí, esas ciudades imaginadas que van saliendo, lo que, hace pensar, lo que me hace pensar es sobre la esencia de lo humano. Y vuelvo otra vez al comienzo. ¿Qué es lo que hace que una ciudad sea habitable? ¿no? Entonces, claro, eh, si tratamos de definir lo que es una ciudad habitable y nos vamos a qué es lo que hacen los urbanistas... Los filósofos no, pero los políticos también hablan de esto. ¿Y qué parámetros son los que ponen para que una ciudad sea habitable? Pues en primer lugar hablan de la sostenibilidad. Primer parámetro, sostenible. Que una ciudad sea sostenible. Que es una ciudad que se renueva y, con, y conserva continuamente. ¿Sabéis cuál es la ciudad más sostenible? Viena. Y el segundo parámetro es el de la seguridad. Para ellos también es importante la seguridad. Una ciudad intensiva, compacta y vigilada. Aquí sale el nombre de ciudad intensiva, que esto nos daría, no voy a entrar, pero nos daría para hablar mucho. ¿no? Por ejemplo, en Río de Janeiro, la inseguridad se da en las favelas. Ahí hay barrios marginales sin infraestructura ni servicios básicos, pero también se da en zonas residenciales, lugares sin observadores. ¿Sabéis cuál es la ciudad más segura del mundo? La que tiene mayor número de habitantes del planeta. Tokio. Increíble lo de los japoneses. Increíble. Otro parámetro. Hemos dicho sostenibilidad, seguridad, inclusividad. Es decir, una ciudad multidimensional que integra una gran diversidad de aspectos. Aspectos desde eh, pues, tradiciones, oficios técnicos, especialidades, costumbres, eh, jóvenes y mayores, pocos, minusválidos, toda esa gama de... ¿no? Nueva York, esta es Tokio, que nos lo habíamos visto antes, y ahora viene, eh, esto es Tokio también, Nueva York Nueva York es la ciudad inclusiva La ciudad más inclusiva del mundo Pero se han inventado un cuarto término Que es el de resilientes Ciudades resilientes Que eso, pues, claro, habría que hablar mucho de este término ¿no? Son ciudades que están preparadas para actuar ante todo tipo de crisis Desde un terremoto hasta un atentado terrorista Suiza es el país más resiliente del mundo. Pero claro, cuando uno ve y, y, y ve todo esto y dices, bueno, ¿y se queda ahí la ciudad? ¿Realmente con estos parámetros estamos definiendo la habitabilidad de una ciudad? Pues ahí es donde Calvino nos da unas claves que no están en nuestros parámetros. Porque lo ve desde otra óptica, que es la humana, que es la poética, y empiezan a aparecer otra, otra serie de cuestiones que no están. Algunas sí, integradas en esos parámetros. Ya ha salido que la ciudad para Calvino es Venecia. Y leo esto porque me parece que es eh, interesante. ¿no? Dice, cada vez que describo una ciudad digo algo de Venecia. Le dice al Gran Khan. Para distinguir las cualidades de las otras he de partir de una primera ciudad que permanece implícita. ...para mí es Venecia... ...y claro, lo interesante es lo que dice... ...dice, las imágenes de la memoria... ...una vez fijadas por las palabras... ...se borran... ...quizá... ...tengo miedo de perder Venecia... ...de una vez por todas, si hablo de ella... ...o quizás... ...hablando de otras ciudades... ...la he ido perdiendo poco a poco... ...interesante esto, o sea... ...cuando uno fija algo en una imagen, en una palabra, lo que está haciendo es cortando la imaginación. Se acaba la imaginación. Mientras, si no lo fijas, sigue aleteando en tu mente la imaginación y eres capaz de imaginar. Y eso es lo que hace Calvino. No habla sobre Venecia, habla de ciudades imaginadas, pero detrás tiene Venecia, de la que no quiere fijar la memoria ni la... En, en, ...en texto, en palabra... ...ni en imagen ¿no? eh, ...y así es como funciona la imaginación... ...y... ...hay una palabra que a mí me gusta también explicarla... ...que es el extrañamiento... ...cuando uno vive en una ciudad... ...como es nuestro caso en Madrid... ...pues acabas por no apreciar... ...muchas cosas de lo que supone la ciudad... ...la belleza de la ciudad... Eh, lo que te da la ciudad estás en la ciudad, estás acostumbrado y no ves llega un momento en que no ves ¿qué ocurre? que cuando nos vamos fuera y entramos otra vez en Madrid de pronto decimos qué bonito es esto, no cómo me agrada esto qué, eh, qué diferencia entre dónde he estado se produce el extrañamiento por eso es tan interesante salir y entrar en un proyecto salir y entrar porque si nos metemos excesivamente acabamos por no ver ¿se entiende esto, no? o sea, el acostumbramiento se asimila a un no ver a ser invisible muchas son las ciudades, dice Calvino como fílides que se sustraen a las miradas salvo si las atrapas por sorpresa la sorpresa ¿eh? el extrañamiento, todo esto es interesante pero vamos al tema que a mí realmente me apasiona, que es entender qué hace que una ciudad sea habitable. ¿Qué es habitar? Y entonces me, me voy, y ahí me voy a meter un poco en el campo filosófico, en qué significa habitar. Bien, entonces lo, lo primero que, mmm, que tengo que decir es que, claro, el término habitable, pues en realidad... Eh, es mucho más de los parámetros que hemos visto antes. Se trata de un concepto que trasciende el mero vivir, como vamos a ver ahora. ¿no? Por ejemplo, la casa, los trenes, las vías de tren, eh, los jardines, los parques, la ciudad, ¿qué es? Pues es algo que interpone el hombre entre la naturaleza y él, para vivir, para mejorar su vivir. Lo que está buscando el hombre en esas cosas es mejorar su vida. Como dicen los filósofos, habitar es estar en un sitio teniéndolo. Hay que tener el sitio para habitar. El hombre es habiente, es decir, el que tiene. Los animales no habitan el mundo, el único que habita el mundo es el hombre. ...y lo habita en la misma medida en que establecen las cosas referencias a su cuerpo... ...según las cuales el cuerpo las tiene... ...todo habitar es tener... ...por ejemplo, esto es interesante, ¿no? las cosas de nuestra habitación... ...las hemos hecho no nuestras porque las tenemos... ...tienen un significado para nosotros... ...y por eso nos encontramos a gusto en nuestra habitación porque las cosas que nos rodean las tenemos. En cierta medida, la ciudad, la tierra, nos pertenece, la hemos hecho nuestra, y a la vez somos suyos, pertenecemos a la ciudad, a la tierra. Hay un doble juego ahí. Eh, hay una película que refleja esto maravillosamente, que se llama Nuestra vida en la Borgoña que describe toda una, una situación muy bonita de varios hermanos que a, por la muerte de su padre heredan el terreno con una, unos viñedos de una uva magnífica. ¿no? Y la película recorre todos los líos que hay entre ellos para la herencia, que no la pueden partir, sino que tiene que ser entera. ¿no? Y al final la conclusión es que se dan cuenta de que esa tierra que les pertenece, porque la han heredado, y que forma parte de su vida y de su juventud, resulta que también eh, ellos pertenecen a esa, a esa tierra. Hay un doble juego, no se pueden separar. Bueno, todo esto tiene que ver con la habitabilidad, que es lo que eh, vamos a por ello. ¿no? Y detrás de todo esto lo que hay es un gran respeto a la tierra, a la naturaleza. Nada de la ciudad toca el suelo salvo las largas patas de flamenco en que se apoya, dice eh, Calvino, describiendo una de sus ciudades. Esas patas de flamenco ¿no? que quedan como pequeños pilotes en el agua, él está imaginándose ciudades así. Yo cuando leía esto dibujaba la ciudad, ¿no? Una ciudad flotante con unos pequeños eh, pilotes, ¿eh? como las patas de flamenco, ¿no? Me imagino ciudades casi flotantes en el aire, con apoyos mínimos en el terreno, pero también podrían ser ciudades soterradas que preservaran intacta la corteza terrestre. Ciudades verticales sin calles, como dice Calvino, como rascacielos y vías subterráneas, como el metro, etc. ¿no? El respeto a la tierra. ¿no? El hombre no está adscrito a ningún espacio determinado, está eh, ligado a todo. ¿no? Solo la técnica, solo el construir, asimila el espacio al hombre, lo humaniza. Y ya estamos dando una de las claves. ¿no? Construir humaniza. Pero Heidegger afirma que construir es habitar. Se construye para habitar, como un medio para un fin. Pero este fin habitar persiste al construir. Entonces, al final, ¿a qué, qué conclusión llegamos? Pues que... Como dicen eh, los filósofos, el hombre ya habita, es decir, está en el universo, en la, en la tierra y ante el cielo. Construye a fin de que su habitar llegue a ser un contemplar. Y ya hemos tocado el, el fondo. Fijaros, el habitar es tener capacidad de poder contemplar. Cuando uno no puede contemplar, no puede habitar. La palabra contemplar viene de... Contemplum, esas esplanadas que se ponían, si os vais al Escorial, hay una gran esplanada delante de la fachada principal. ¿Por qué está esa esplanada? Para que se pueda contemplar, te puedas separar de la fachada y contemplar el edificio. Cuando uno en una ciudad no es capaz de contemplar, no es capaz de habitarla, se pierde esa capacidad. Sigamos, o sea, que estamos hablando de esa conexión con la tierra y el universo, para no olvidarnos de que somos hombres. ¿eh? El hombre no piensa cómo mejorar su vivir, el hombre que no lo piensa acaba pensando tal como vive, y eso es no poder meditar. ¿no? Bien, no sé cómo voy de tiempo, alguien me, me tiene que decir un poco, pero... Calvino pone dos ciudades, que son porque claro, esto leyendo el libro se te dispara la imaginación y puedes pensar miles de ciudades, ¿no? Pero a mí me gustan dos. Una es Eufemia, ¿no? Porque ahí toca la esencia de lo humano. Y él habla de que allí por la noche, Leo, la ciudad se convierte en un punto de encuentro. Junto a las hogueras que rodean el mercado, sentados sobre costales o barriles, dice, o tendidos sobre pilas de alfombras, cada cual cuenta su historia. Hay una reunión donde cada uno cuenta su historia. A mí me recuerda, estudias es mío, los fuegos de campamento de mi adolescencia, ese sentarse alrededor del fuego. Esos momentos de ensoñación compartida, bajo un cielo estrellado y el crujir de la leña y las llamas en los que uno se siente parte del cosmos. Calvino se explaya con los momentos mágicos de la ciudad, también, y dice que esos que se van, que se pierden en los recovecos de algunas calles, y ves abrirse la sospecha de algo inconfundible, raro, acaso magnífico. Momentos mágicos de la ciudad que existen, ¿eh? pero que no los vemos cuando estamos demasiado metidos dentro de la ciudad. Y la otra que me gusta es Zaira porque en un momento en el que Marco Polo está tratando de describir esta ciudad y le hace ver al gran Khan, que la ciudad no está hecha, y esto es mío, de los materiales de sus fachadas, de suelos o tejados, sino de las relaciones entre sus medidas de su espacio y los acontecimientos del pasado, lo que está hablando es de la importancia de mantener en una ciudad la escala humana, otro tema apasionante que nos llevaría otra, otro tiempo largo. Por ejemplo, la farola tiene que ver con la escala humana. Las farolas están a una distancia que permiten la luz del hombre. La barandilla está a la altura de la mano, porque es para el hombre. Luego, la ciudad debería tener una escala que fuera también humana. Pensar esto, ¿no? Hoy, claro, la arquitectura es un juego superficial de materiales... ...que pretende contar algo o nada, pero desligada de la historia. Y aquí los arquitectos vais viendo ¿eh? un poco lo que estoy diciendo. Y ya nos acercamos a la crisis de la ciudad moderna, de la ciudad actual. Lipovetsky lo, lo describe muy bien, dice que, que el hombre del siglo XXI... ...es un hombre de ciudad a ciudad, y es verdad. Todo el mundo se quiere venir a la ciudad... Y las ciudades que parecen tener en todo el mundo, y de manera consciente, un aspecto caótico, inhóspito, monstruoso. Ha habido ciudades que son monstruosas. ¿Sabéis cuántos habitantes tiene Tokio? 37 millones de habitantes. Esto es ingobernable, ¿no? Es invivible, ¿no? Por eso se están planteando, eh, pues, eh, eh, cómo aligerar todo esto, ¿no? Bien, por eso la economía de la aglomeración pues, ha sido un, un fracaso, porque al final lo que ha creado son lugares como estos. ¿no? Y por eso Kuljas, Ren Kuljas atreve a decir, hace ya muchos años, que el urbanismo está muerto, predice la muerte del urbanismo. No ha llevado al desarrollo de una alternativa creíble, la insatisfacción con la ciudad contemporánea. Y él habla de dos cosas, el respeto reverencial por la ciudad existente como causas de esto que estoy hablando y el reírse del campo profesional del urbanismo hasta hacerlo desaparecer desmantelándolo con nuestro desprecio hacia quienes planifican y cometían grandes errores como aeropuertos, nuevas ciudades ciudades satélite, autopistas, edificios en altura todo esto es de ranconjas o sea, opciones que han llegado a ser autodestructivas esto es mío bipolarizadas hacia el utopismo o el desprecio ...creer que el modelo actual de la ciudad es magnífico, que no pasa nada... ...o bien despreciarlo, no hay nada, no hay otra opción... ¿no? ...muy bien, voy acabando, me queda eh, me quedaría hablar del urbanismo uniformado... ¿eh? ...como al final todo se ha convertido en una gran extensión de lo mismo... ...y, y que ya resultan monótonos y ¿eh? con centros periféricos, etcétera, etcétera... ¿no? ...Calvino habla de la plaza... De, eh, pues ahí veis la, la, la, la, en que se ha convertido la ciudad uniformada pasa eh, eh, Calvino sin embargo da un grito y dice las plazas ¿no? es, esos, esos sitios de encuentro ¿no? o cómo se podría diseñar una ciudad en función de las necesidades de las familias por ejemplo en función del camino escolar a nadie se le ocurre esto ¿no? o la importancia del mirador de la mirada humana Calvino habla de ese entrecruzarse de las miradas en Zobeida, ¿sería posible planear una ciudad teniendo en cuenta el intercambio de miradas? Os pues suelto eso, ¿no? Bien, pues las ciudades crecen sin límites y ya en China se están planteando hacer una ciudad nueva para traer de otros sitios y, y, y arreglar las que tienen absolutamente con mayores de 30 millones de habitantes. En México es un desastre ¿no? el, el, el lo que tienen, y el crecimiento es imparable, o sea, por lo tanto se plantean los expertos poner límites a todo esto. Y acabo, claro, imaginar el futuro de las ciudades, pues es muy necesario y meter imaginación en todo esto. Pero eh, lo que están hablando ahora mismo es de mezclar, de que no haya una parte de residencia y otra de oficinas o de industria, sino que los usos se puedan eh, dinamizar, es decir, una ciudad dinámica se está hablando también de introducir y que pudieran las ciudades introducir innovaciones y se está hablando también pues de eh, de alguna manera que solamente se puede planear a 30 o 40 años vista porque es imposible predecir lo que va a pasar dentro de cuánto de 40 años y ya acabo y me voy a una figura que es, esta es la ciudad de Egipto esto es México que es la del ajedrez hay un momento en el que eh, Calvino lo que dice es, si cada ciudad es como una partida de ajedrez, el día que llegue a conocer sus leyes, poseeré finalmente mi imperio, aunque jamás consiga conocer todas las ciudades que contiene. Esto lo dice en boca del Gran Khan. Se están planteando en buscar el algoritmo, eh, el, la ley que permita crear las ciudades. Y ahí está el gran error, porque... Mmm, al final, ningún modelo resistía la comparación con el ajedrez. Todos los modelos que contaba eh, Marco Polo no encajaban en esas leyes. Y, curiosamente, Curjas también habla de, del ajedrez. Dice, los profesionales de la ciudad son como jugadores de ajedrez que pierden frente a los ordenadores. Entonces, al final, y ahora ya sí que acabo, es, y dice Calvino, las ciudades como los sueños... Están construidas de deseos, de temores, aunque el hilo de su discurrir sea secreto, sus normas absurdas, sus perspectivas engañosas, y cada cosa esconda otra. También las ciudades creen que son obra de la mente o del azar, pero ni la una ni el otro bastan para mantener en pie sus muros. La mente, el orden, ni el azar bastan. El hombre es más. Muchas gracias. Bueno, qué interesante esta aportación desde la perspectiva de la arquitectura. Hemos pasado de esta visión de Aurora de que acaba, nos acaba diciendo la tensión que se produce entre la ciudad interior y la ciudad que nos acompaña ¿no? en, en, en la concepción digamos, en general de la, de la ciudad y, es, y la, la manera digamos, en la que, se, la que percibimos y, y nos acompañan estos espacios deshumanizados. ¿no? Que, eh, hay autores también que lo están a, a, a, eh, hablando ahora mismo como Jean Gell o como Juan eh, y Palasma eh, Antonio empieza con Nikovetsky, no la ciudad en el mundo eh, me parece un, un libro eh, espectacular eh, que, nos, que nos un poco nos, nos conecta digamos con esa problemática ¿no? con la que estamos viviendo la ciudad actual eh, me encanta ¿no? esa manera que has, que has tenido de enfocar el tema del de, deseo de habitar las ciudades, ¿no? como, como primera, primer punto de enganche para poder hablar digamos, de, de, de Italo Calvino y cómo enfocar esta cuestión, ¿no? por qué queremos vivir en las ciudades. Y hay una cuestión que a mí me ha parecido también muy interesante, ¿no? Esto, el, el, has, has planteado la, la discusión entre el CAN y Marco Polo a través de esos, esos eh, ítems con los que se tratamos digamos, de, de las ciudades. ¿no? El CAN trata de entender la ciudad a través de la razón ¿no? y el único que me es unos parámetros para poder entenderla y de la sostenible, la seguridad, la inclusividad, la resiliencia. ¿no? Y sin embargo Marco Polo al final, cuando trata de, de hablar de la ciudad, constantemente habla de, de, la, de esa ciudad interior que además es Venecia, que se proyecta en todas las ciudades. Al final hay algo en el recuerdo, eso que hemos comentado ¿no? que queda, que deja pozo digamos, en cualquier lugar eh, donde vamos, la, la ciudad al final interior nos acompaña siempre, ¿no? y, y nada, pues, pues al final esta cuestión del habitar, ¿no? Porque es el lugar, la ciudad es el yo, otra vez, ¿no? Aparte hemos hecho una, una, una visión que vuelve otra vez al origen, ¿no? La ciudad es el yo, esa ciudad interior que al final también tiene una dimensión cósmica que hace, digamos, que sea inagotable. Está fenomenal. Y ahora voy a dar paso. Me voy a ahí un momentito si no se importa. No, no, no me siento, no, simplemente... eh... Ah, el papel lo Voy a hablar ahora, o va a hablar, perdón, Alberto Rubio Garrido. Alberto eh, es un híbrido, lo vamos a ver ahora. Pero no soy un cyborg. <risa> Eso es. Es arquitecto por la Universidad Politécnica de Valencia y es doctor. Por la Facultad de Filosofía de la Universidad de Valencia. Antes estábamos comentando en el café que el ser doctor, digamos, nosotros estamos acostumbrados a, a, a decir doctor en, pero... Los ingleses utilizamos el término ser doctor de, ¿no? de una universidad determinada. Al final, doctor es un título universal. Ha publicado artículos en revistas científicas sobre estética de la arquitectura, historia de la teoría arquitectónica y arte contemporáneo. Ha coordinado monográficos y exposiciones. Ha integrado proyectos de investigación en áreas como edificación, estética historia de la filosofía. Ha realizado instancias en el extranjero y eh, ha impartido docencia en diferentes facultades de arquitectura y filosofía. En la actualidad colabora con el Instituto Valenciano de la Edificación y ejerce como arquitecto. Y si no me equivoco, está preparando también una tesis doctoral en arquitectura. O sea, va a tener un multidoctoral. Pues le dejo con bueno, su gracias, eh, charla y para la... sí, sí. Eh. Bueno, pues muchas gracias eh, en primer lugar por la amable presentación y por supuesto a los organizadores, especialmente a Estefano que tuvo a bien invitarme para estar esta mañana con vosotros. De hecho, eh, me siento un poco abrumado. También es lo que tiene esto de estar el último, ¿no? Precedido por eh, dos personas que han abordado la cuestión que hoy nos convoca eh, desde unas disciplinas que, de, con las que, si me lo permitís, de alguna manera me encuentro, eh, encuentro bastantes afinidades, y han hablado desde un conocimiento experto en cada una de esas áreas. Yo, un poco respondiendo a la provocación de Stefano a la hora de eh, invitarme para estar con vosotros, he intentado desde esa formación híbrida eh, trasladaros el desafío que supone o que ha supuesto de alguna manera para mí estar hoy aquí con vosotros, porque si os fijáis, y esta es la ventaja, frente al inconveniente de ser el último, uno tiene la ventaja de poder apropiarse de lo que le ha precedido y si os, si os fijáis las cosas que muy acertadamente han, han sido puestas en la mesa son difícilmente casables con el título que hoy nos convoca. No sé si para vosotros eh, no, no supone ninguna fricción, pero hablar de eh, extrañamiento, por ejemplo, como nos acaban de mencionar, de habitar, o incluso del precioso concepto de espacio interior que hemos tenido ocasión de, de escuchar en la primera ponencia, de alguna manera se enfrentan a esos tres conceptos que están en el título. ¿no? El vivir frente al habitar, lo invisible frente al extrañamiento. De hecho, has hecho mención explícita a, a esa dificultad de sin extrañamiento no ser capaz de ver. Y por último, el espacio interior frente a la ciudad, frente a la ciudad, en este caso, invisible. Así que, si me lo permitís, en primer lugar, que es una cosa muy socorrida siempre, me voy a detener un poco en el título. En el título eh, de hoy, porque si no, sinceramente, podría fácilmente caer en... en elucubraciones casi distópicas no, no, no, no sé vosotros que, que se os ha pasado por la cabeza cuando veníais a un seminario a las 12 de la mañana un miércoles que os proponían como tema vivir las ciudades invisibles ¿no? es una cosa cuanto menos provocadora porque de alguna manera y voy a ir enlazando conceptos a la inversa lo invisible está apuntando a que pese a asumir la existencia de algo trasciende los límites de nuestra capacidad de percepción. Lo invisible es algo que está, solo que no lo vemos. ¿Verdad? Está más allá del límite de lo visible, pero está presente. Asumimos su existencia, pero como mucho podemos intuir su presencia. Nunca podremos constatarla. Lo dejo ahí aparcado, pero tener en mente, por ejemplo, qué dificultad eh, supondría introducir la idea del extrañamiento ¿no? en este contexto. Ciudad invisible. ¿Cómo? ¿Qué es una ciudad invisible? ¿Cómo desde nuestra concepción de ciudad podemos asumir que existe algo como una ciudad invisible. No nos detengamos en que, por supuesto, hay detrás una intención metafórica y poética, como ya se ha apuntado, pero cuando... O sea, antes se aludían a las características de la ciudad, ¿cómo es posible que podamos hablar simultáneamente de una ciudad y algo que es invisible? De alguna manera, como en París, en las banlieues, ¿no? en la periferia urbana parisina, quizá eso que es invisible en la ciudad lo sea porque nos pertenece, estando nosotros ya dentro de todo eso, no somos capaces de verlo. Es algo así como eh, un olor, no sé si habéis tenido esa experiencia, pero un olor muy intenso cuando durante un tiempo prolongado lo has muchas veces padecido, eh, pasa a ser ya algo asimilado y dejas de alguna manera de percibirlo. ¿Podríamos estar hablando de ciudades invisibles en ese sentido? Como cuando uno llega a Madrid después de haber estado fuera, ¿no? ¿Nuestra cotidianidad en Madrid de alguna forma invisibiliza nuestra experiencia urbana en Madrid? En cambio, cuando regresamos de un viaje, ¿se hace más visible? Esa ciudad a la que pertenecemos. Me interrumpís, eh, cuando, cuando queráis. Yo voy a ir intentando parajar los conceptos poco a poco, pero es importante que todos vayan asentando. Y, por último, vivir. y Esto es algo que también le comentaba a Estefano cuando estábamos antes tomándonos un café en este, por cierto, tan agradable campus que tenéis que ha acertado el título, que ha acertado decir vivir en las ciudades invisibles, porque vivir no es habitar. ¿Vosotros vivís en una casa? ¿Habitáis en una casa? Bueno, tampoco sé en qué condiciones habitáis o vivís. Quizá alguien entienda que vive en una casa porque lo que está es en una residencia, un colegio mayor. No hace propio ese espacio como antes nos apuntaban luego vive pero si hablamos de vivir frente a habitar lo es en un sentido muy relacionado con los límites de nuevo vivir de alguna manera es no asumir el límite que supone la muerte vivir es un permanente postergar la vida en un sentido biológico digamos de estar en el mundo es un permanente presente es un día más de vida, frente al habitar. Antes nos hablaban de Heidegger, nada más oportuno cuando se habla de habitar que mencionar la propuesta de Heidegger. Y él, en definitiva, ¿qué es lo que está, a lo que está apuntando? Uno no puede habitar si no es reconociendo que hay un límite en nuestra existencia que nos devuelve nuestra presencia esa muerte que nos llegará es la que nos permite haciéndonos conscientes de ese límite es la que nos remite a nuestra propia existencia frente al vivir que es un permanente estar en el presente os he dicho que lo invisible quizás sea lo que estando presente está más allá del límite de la percepción la ciudad invisible sería esa ciudad que de alguna manera nos rodea pero no nos permite percibir sus límites y vivir, de nuevo lo he remitido a un concepto de límite en la medida en la que vivir es negar ese límite que es nuestra existencia Todo muy confuso, todo muy abstracto, así que, como siempre, cuando uno se pierde, lo mejor es ir a la fuente y buscar socorro. En una conferencia de, de 1983 en la Columbia, que de hecho ha sido ya citada, Italo Calvino habla eh, diez años después de haberlo publicado de este libro y en esta conferencia en un momento dado dice que lo que el libro evoca no es solo una idea temporal de la ciudad, sino que desarrolla de manera unas veces implícita y otras explícita una discusión sobre la ciudad moderna. Él no está hablando de una ciudad abstracta, él está hablando de la ciudad que vivimos, la ciudad que habitamos. Luego, hablamos de ciudades, en este caso, nuestras ciudades, en singular, aquella en la que vivimos que nos resulta invisible, según el título, pese a estar viéndola. Hemos dicho que vivir en una ciudad entraña un proceso de naturalización, si hablamos de vivir frente al habitar, y que considerarla invisible supone haber asumido su presencia como algo inmutable es de alguna manera mirar la ciudad como una entidad autónoma que se rige por sus propias leyes ajenas a nuestra voluntad y de alguna manera inaccesibles como el vano intento de trasladar el ajedrez a la ciudad de alguna manera como las leyes de la naturaleza así que en esto y aunque parezca mentira aún no ha empezado eh, quería adentrarme. Yo os quería proponer algo un poco, como os decía al principio, provocativo, porque apenas voy a hablar del libro. Lo que voy a intentar eh, es desenmarañar el título, si me lo permitís, en relación al, al libro. Y lo voy a hacer agarrándome a esta idea que acabo de apuntar. ¿Esta cosa tan complicada a la que nos enfrenta el libro? Hablar de vivir, o sea, hablar de ciudades invisibles, y a la que nos enfrenta este seminario, que es aún encima, y trasladarlo al terreno de lo vivible. Esto no tendrá que ver con un proceso histórico de la ciudad, esa crisis a la que antes aludía, que nos ha llevado a un terreno paradójico y de alguna manera eh, resbaladizo yo para esto voy a apoyarme en un primer lugar en el concepto de límite que como os he estado indicando en mi opinión es lo que rige en el título y de alguna manera en el libro para proponernos una interpretación así que primero introduciré a qué me estoy refiriendo con la idea del límite para luego trasladarlo a la historia de la ciudad de una manera como entenderéis extraordinariamente somera y regresaremos por último a esta idea a lo mejor ahora un poco confusa de naturalización de la ciudad y cuál supone en ese contexto el, el cambio para nosotros en nuestra relación con la ciudad y si eso tiene que ver con la idea de vivir ciudades invisibles Bueno, este es el índice, por favor, sí. Hay un libro eh, del siglo VI de Justiniano, que no sé si conoceréis, porque al parecer tenéis la suerte de tener una formación humanista eh, bastante, bastante sólida, que es algo que os envidio eh, maliciosamente. Esa es una cosa que tenéis que aprovechar. Pues, en ese contexto... Eh, eh, Espero que sea más fácil de acceder eh, lo que os estoy proponiendo. En este libro, como os decía, de Justiniano, se llama De Institutas, es del siglo VI, ahí eh, se, eh, básicamente se enuncia el derecho romano, que es algo que seguro que os suena. En el derecho romano hay dos tipos de cosas y así se determina. Las cosas pueden pertenecer a uno o no. ...las cosas que pertenecen a uno sabemos que son... ...sabes, pues yo tengo un teléfono móvil... ...yo tengo una moto, ¿verdad? ...las cosas que no pertenecen a uno... ...son las que tienen, por supuesto, mucha más enjundia... ...y en las que convendría... ...en las que convendría... ...profundizar... ...son de tres tipos... ...nos dicen en el... ...justiniano... ...o bien son de todos los hombres... ...como es el agua... ...como es el aire... ...como son los ríos y sus laderas... ...o bien son públicas... ...estamos hablando de los templos... ...estamos hablando de los teatros... ...ay, de los templos no, perdona, ...de los teatros y fundamentalmente... ...de los edificios cívicos... ...o bien no pertenecen a nadie... ...y en este punto es en el que me gustaría detenerme... ...de estas últimas... ...es decir, estas cosas... ...que no pertenecen a nadie hay de tres tipos. Las hay sagradas, serían los templos. Las hay religiosas, como son los sepulcros. Y por último, las cosas que son santas, como son las murallas y sus puertas. Santas, en este sentido, tiene relación etimológica con sanción, sanctio, para no confundirlo con lo, lo sagrado. Lo santo y lo sagrado. En, en este contexto eh, divergen. Lo santo sería algo impuesto. Luego, las cosas que esencialmente no pertenecen a nadie, este tercer bloque, son cosas en los que la existencia humana se sabe trascendida. Bien, porque en el caso de los templos, por ejemplo, remita a los dioses, porque en el caso de la sepultura remita a la muerte, o bien como en el caso de los muros y sus puertas remita a los confines de la civilización. Más allá de los muros hay barbarie. ¿Puedes pasar, por favor? De entre estas cosas sagradas, eh, santas, perdón, estas murallas, hay una muy particular, que son los limes. Este es el lime eh, adriano eh, britano, perdón, ...construido por Adriano al norte de Inglaterra... ...para contener a los pueblos bárbaros del norte... ...pictos y demás en Escocia. Pero lo interesante de esto... ...esto que es algo que no pertenece a nadie... ...que es santo porque está remitiendo a un límite de nuestra existencia es el límite que marca el confín de la civilización, lo interesante de esto es que tiene espesor. Los limes son fortificaciones espaciales, en las que son territorio en disputa, son territorios que no son permanentes, se mueven, son territorios de mestizaje, los propios romanos eh, empleaban a los pueblos bárbaros para proteger los limes. Son lugares de comercio, son lugares, eh, en definitiva, de eh, conflicto. Pero también tiene espesor temporal. Hay un pasaje en el Justiniano que es eh, especialmente interesante en el que habla de la condición del postliminio, que es aquel que... Habiendo sido capturado o habiendo sido eh, raptado por eh, los bárbaros, regresa a la civilización y adquiere de nuevo eh, el estatus de romano. Esa persona es postliminio. Regresa a su condición previa a haber sido alejado de esos límites que marcan la civilización. ¿Puedes pasar, por favor? Siguiente. ¿Qué es la ciudad? Tema que aquí nos convoca. Sino precisamente en nuestra tradición la construcción de esos límites. Pues pasar. Según la Biblia todos sabréis que la, la ciudad es hija de un fratricidio. En la.. bueno, conocéis verdad todos eh, eh, cómo de el pecado original, Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. Ya fuera del paraíso tuvieron dos hijos, Caín y Abel, uno Abel dedicado al pastoreo, Caín eh, sedentario, dedicado a la agricultura. Caín, ¿puedes pasar por favor? Caín eh, mató a Abel y dicen, en la, dice en la Biblia, lejos de la presencia del Señor, fundó una ciudad. Huyendo de la condena divina, fundó una ciudad que le puso el nombre de su primer hijo, Enoch, ¿verdad? Me da un poco de pudor hablar de estas cosas aquí, porque seguro que estáis vosotros mucho más eh, informados que yo. Luego, si una ciudad es obra humana, lo es en esencia en tanto que interrupción, en primer lugar, de lo rural, lo rural en el sentido de lo divino. Y esta oposición entre el mundo rural y el urbano ha constituido, de hecho, la clave para concebirse a lo largo de la historia. Lo urbano era lo no rural y viceversa. Los muros de la ciudad, esos, esas cosas santas, ese limes, en este caso urbano, que abraza y protegía la existencia, lo hacía interrumpiendo. Había un interior, un espacio interior, y había un exterior. Y era precisamente porque existía esa interrupción porque se podía concebir el interior del exterior. Voy a poneros un ejemplo así un poco tonto. No hay nada más confortable que estar a gusto en tu casa cuando llueve, ¿verdad? O cuando hace frío. Ese sentido de la domesticidad cobra especial presencia en nuestra existencia cuando lo puedes remitir a un exterior. En este caso un exterior que nos es de alguna, de alguna forma amenazante. La lluvia, el frío... Pues imaginaos que algo así debía ser las ciudades premodernas, las ciudades amuralladas. Está, está claro, ¿verdad? Lo que les dotaba de un sentido de pertenencia muy arraigado, de una identidad que era propia. Puedes pasar, por favor. Pero con bueno, esto es una maravillosa representación de mi ciudad, de Valencia, en la que se ve clarísimamente ¿no? de lo que estoy hablando. Esa idea de interrupción entre el medio rural y el medio urbano. Poco antes de... ¿Puedes pasar, por favor? Poco antes del derribo de las murallas. Porque con la modernidad caen las murallas, en un sentido literal, como estamos viendo, pero también metafórico. Sabéis que con la modernidad el sujeto se libera, de alguna manera, de esos límites que se entendían como constricciones, pero que al tiempo dotaban al sujeto de pertenencia, dotaban al sujeto de identidad. Estoy simplificando un montón, pero espero que, por lo menos, sea comprensible. Con la modernidad, de alguna manera, se deja de reconocer los límites de lo santo, de esas cosas santas que estaban señalando la interrupción. Esto por supuesto es infinitamente más complicado, porque Sabéis bien que. ¿Puedes pasar, por favor? Que el proceso de modernización no es una cosa que ocurre eh, como un interruptor. Que apagas y enciendes. La caída de los muros no supuso ipso facto la transformación de las conciencias o del territorio. Un proceso largo. ...que puede alargarse incluso si nos ponemos laxos hasta hoy mismo... ...en el que concurren muchas eh, estrategias... ¿no? ...¿cómo digerir algo tan complicado como dinamitar la identidad que nos es propia? Hay un autor que eh, quizá hayáis trabajado en Antropología... ...estáis Antropología, ¿verdad? Eh, Marc Auger, ¿os suena la teoría de los no lugares?... O Balta Benjamin. ¿Benjamin? No, ¿eh? A lo mejor Ah, Oye. ¿Os suena, verdad? Los no lugares. Esto de pronunciar en, en el idioma los apellidos es que es un poco pedante, pero en realidad es que eh, creo que deberíamos hacer el esfuerzo. Pero bueno, disculpadme si, si queda excesivamente pedante. Como decía, esa caída de los muros eh, supone un gran desafío para las identidades modernas o para el nacimiento de las identidades modernas. Todos estos cambios siempre eh, conllevan resistencias. Y hay momentos eh, en los que a lo largo del siglo XIX, especialmente, se ha hablado de Baudelaire aquí, que es un referente clave, en todo esto y la recuperación que hace Benjamin de, de la obra de Baudelaire. Es interesante ver cómo a lo largo del siglo XIX se van elaborando nuevas estrategias para adquirir una identidad urbana. Como es esa fascinación que se traslada en esta este soberbia película de Berli: Sinfonía de una gran ciudad. Berlín, sinfonía una gran ciudad, os recomiendo fervientemente. Fascinación por el movimiento, fascinación por el maquinismo, fascinación por la velocidad, ¿verdad? Toda una serie de elementos que de alguna manera eh, fueron proporcionando alternativas a esa caída de los muros. ¿Qué, ¿Qué tiempo tengo? ¿Cinco minutos? Madre mía, pues vamos avanzando... Quedan resquicios de esos espacios, esos lugares que dice Auger en sus, en sus libros. Quedan resquicios de espacios antropológicos, espacios en los que uno puede encontrar una identidad. Espacios que te devuelven pertenencia, propiamente lugares. Quedan resquicios en esa ciudad del siglo XIX que cabalga con velocidad hacia... ¿Puedes pasar? Lo que quizá hoy suframos o nos cause fascinación, como prefiráis. Las megápolis, que ya incluso el término megápolis está quedando obsoleto. Ya no se habla de megápolis, se habla de metaciudades. Porque lo cierto es que este proceso de erosión de los límites, esos límites recuerdo de lo santo, ¿no? que nos permitía remitirnos a nuestra propia existencia y nos proporcionaba una identidad, esa erosión de los límites ahora ha alcanzado una escala planetaria. Y ya no solo... ¿Puedes seguir, por favor? Ya estoy acelerando un montón y me, me vais a disculpar, pero si no, no llegamos. Ya no solo a nivel físico, como esas ciudades que vemos que se extienden ad infinitum, sin límite. ...literalmente sin límites se extienden en el territorio... ...sino que ya con las nuevas tecnologías no hay barreras. De hecho la única manera de concebir hoy un exterior... quizás sea el espacio exterior. Quizá ya no haya una fuera de nuestro mundo... ...si no es literalmente fuera de nuestro mundo. ¿Puedes pasar? Recapitulando... Decía que la propia idea de ciudad parece estar vinculada, desde nuestra tradición semita, a una idea de límite. La ciudad con límite es la ciudad finita. El habitar del hombre urbano se yergue míticamente en desafío a su origen divino y sabiéndose amenazado por su origen divino. La ciudad con límite implica localización, pero también cultura del exilio y conciencia de vulnerabilidad. Con la metrópolis moderna, caídas las murallas, la ciudad, aun sabiéndose limitada, aspira a ser ilimitada. Es la ciudad del conflicto, del conflicto interior. Es la ciudad de las barricadas, ¿verdad? Es la ciudad que, habiendo derribado las murallas, se transforma toda ella en limes, es decir, un espacio de mestizaje y de inestabilidad. Pero en la era de la, la sobremodernidad, en cambio, la megápolis o ciudad-mundo, como os decía, ya no reconoce el límite no tiene propiamente límite, porque ella es la totalidad. No hay una adentro y un afuera en la ciudad-mundo. Es la ciudad que haciéndose infinita, ha ahogado su límite, estrechándolo hasta desaparecer. Y no habiendo una afuera, siendo ya todo un continuum, este mundo-ciudad o meta ciudad y aquí es donde ya le doy la última rosca a mi propuesta, ha devenido de alguna manera un paisaje. ¿Puedes pasar, por favor? De ahí mi insistencia eh, con anterioridad a la idea de la naturalización, que está presente en el título y que, de alguna manera, si, no sé, podríamos discutirlo luego, está presente también en el libro. De hecho, las imágenes que nos estaba presentando antes de ciudades, eh, <coughs> preciosas, por otra parte, apuntan un poco hacia esa idea, no sé si os lo parece, de la mirada paisajística. O sea, ¿porque qué es, a fin de cuentas, mirar un paisaje? Es una operación paradójica. Viene a ser mirar algo de, en lo que te sabes, porque tú estás por fuerza dentro del paisaje, haciendo el ejercicio estético titánico ejercicio estético de mirarlo desde fuera. Única manera de poder mirar, como decíamos al principio, si no sería invisible. Estando dentro del paisaje, mirarlo desde fuera. Ese es el ejercicio estético de mirar un paisaje. Y de alguna manera yo creo que nos enfrentamos en la actualidad, y el, y, y el trabajo que hace aquí Calvino tiene mucho que ver con esto, a ese dilema que no es otro que el dilema de los románticos eh, en el siglo XIX, principio del siglo XIX, finales del siglo XVIII, si acaso. Eh, es ese dilema al que tuvieron que enfrentarse con la caída de los muros, con el abismo que supone asumarse a un mundo sin límites. Por eso, el trabajo de Calvino yo creo que es extraordinariamente certero, porque si más o menos asumís esto que os he ido contando, quizá la única manera que tengamos hoy de mirar la ciudad o de hacer experiencia de la ciudad sea estética. Quizá la única manera que podamos hoy abordar el gran reto que supone la ciudad, en la contemporaneidad, sea estética. De hecho, él dice literalmente que lo que quiso escribir con las ciudades invisibles fue un último poema de amor a las ciudades, cuando es cada vez más difícil vivirlas como ciudades. Tal vez, añade, estamos acercándonos a un momento de crisis de la vida urbana y las ciudades invisibles son un sueño que nace del corazón de las ciudades invivibles. Y ahí es donde está realmente el giro eh, crucial, a mi parecer, de, de el, la propuesta de Calvino. Porque vivir las ciudades invivibles es el intento de alcanzar ese sueño. Es un sueño que ha de ser estético, con el fin de hacer de nuevo, de las ciudades invivibles, ciudades habitables. Ciudades invisibles en la órbita estética, ciudades habitables en la órbita eh, fenomenológica. Sin una fuera, no hay posibilidad de cambio. Y es precisamente, por eso me parece magnífica la propuesta de traer a colación el concepto de espacio interior, y es precisamente la operación de trasladar desde un interior al exterior lo que los románticos encontraron como alternativa a esa mirada a la naturaleza que viene a ser, simplificándolo muchísimo, mirar la, la naturaleza con los ojos románticos venía a ser encontrar en el abismo de lo infinito, la fascinación. No ser capaz de entender las leyes que rigen lo que tienes frente a ti, intuir que existen ciertas leyes que, la, que rigen eso que tienes frente a ti y encontrar en el interior de uno mismo, es decir, en la singularidad, en ese límite que supone a fin de cuentas nuestra individualidad, la posibilidad de trascender ese infinito, que nos está ahogando, de alguna manera. Termino con una ciudad de Calvino, y os dejo a vosotros juzgar si tiene algo que ver lo que os he dicho con la propuesta que él hace en el caso de Octavia, que de hecho es la ciudad que en esta conferencia cita como aquella más luminosa, creo que llega a decir, ¿verdad? No sé si la tenéis presente es una preciosidad la manera en la que la describo, por supuesto no lo voy a leer eh, entero, pero sí quedaros con la idea de que es esta ciudad que él llama la ciudad telaraña la ¿no? araña, que es una ciudad que está colgada en un precipicio con unas eh, eh, cuerdas cadenas de un lado a lado y que, de la que todo descuelga, con hamacas con no sé qué, con no sé cuántas ¿vale? la ciudad de la araña, y al final dice Suspendida en el abismo, la vida de los habitantes de Octavia es menos incierta que en otras ciudades. Saben que la resistencia de la red tiene un límite. Muchas gracias.